dicho por lo menos hasta el momento públicamente el, el Presidente electo, mmm, están distante de lo que es el funcionamiento de la mesa. Él, él ha planteado que necesita que haya un cese unilateral y una cierta concentración de las fuerzas del ELN con deduría internacional eh, y esto evidentemente no es lo que hay hoy día. Eh, por lo tanto, no es tan seguro de que se pueda dar. Sin embargo, en teoría se podría, en este nuevo ciclo que empieza el 2 de julio, lograr eh, eso que en la mesa está discutiendo como cese bilateral, aunque el presidente Duque ha dicho que no le gusta la figura de cese bilateral porque implica maniatar la fuerza pública, pero si eso se lograra, que eso podría ser un factor positivo. Me temo que el nuevo gobierno va a intentar introducirle un, unos cambios en el modelo de la agenda, porque muy seguramente van a considerar que la agenda que se acortó con el actual gobierno, especialmente estos primeros tres puntos de participación, eh, democracia para la paz y transformaciones para la paz, puedan ser vistos como un poco genéricos y gaseosos y eso puede llevar a que el gobierno quisiera precisarlos pero me parece que todo va a depender de qué tipo de perspectiva se impone, si una más radical la que podríamos llamar una perspectiva de más de halcones o si se impone eh, algunas voces mucho más conciliadoras que también hay en ese campo y que pues, no quiero nombrar personas, pero que sabemos que, que podrían estar eh, dispuestas y con eh, la convicción de que es importante hacer ese esfuerzo.